¿Qué tal amigos hoy les voy a enseñar a bailar lo que es la música de música de viento, música de banda eh, normalmente se usa mucho en las regiones por allá por este, el estado de Hidalgo, Veracruz, todo por aquellos lugares eh, desde Huejutla, Tehuetlán, Atalco, Tepeolo, Chiquila, Machetla, San Francisco, Guasalingo yahualica Atlapesco, todos aquellos lugares este, Tlanepanco por, por mencionar algunos todos esos lugares este, usan mucho lo que es la banda de viento. Allá es muy tradicional, sobre todo en, en tiempo de chantolo, que es día de muertos. Entonces, este, les voy a enseñar cómo se baila. Son tres pasos solamente, tres pasos básicos. Ahora les enseño. Bueno, son tres pasos. Son tres para de este lado y tres para de este otro lado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es... Vamos a contar tres tiempos. Vamos a contar un, dos, tres y levantan ligeramente el pie una pausita leve lo de un segundo y luego para el otro lado 1, 2, 3 otra pausa entonces vamos a hacer así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 como si fueran marchando 1, 2, 3 1, 2, 3 déjenme les menciono de que la busca de viento. Hay algunas canciones como los Comanches, los Matlachines, el Xochipizagua. Este, algunos cambian de velocidad un poquito la, eh, la canción, pero todas las canciones se vayan exactamente igual. Simplemente es cosa de ver este, qué velocidad lleva una canción. Y nosotros vamos a aumentar la velocidad en el conteo de los pies: 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahorita les pongo una canción lenta y luego les pongo una canción un poquito más rápida, pero van a ver que es exactamente lo mismo, esta está un poquito lenta Ahora les pongo una un poquito más rápido. Esta está un poquito más rápida. Tres, tres. aquí quiero mencionarles que si van a dar, algunas personas giran en la canción este, pueden hacerlo pero simplemente no dejen de contar los tres tiempos cuando giren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, déjenme le hago una demostración cómo se hace girando Y bueno amigos, es así como se baila la música de viento. Espero que, que aprendan o que haya sido yo claro en, en cómo les expliqué de cómo se baila. Así es que un saludo para todos en el estado de Hidalgo, Veracruz y anexos por allá. Por Tlanepanco, Acayagua, Lacatipa, Tlanchinol, Tepeyecapa, San Francisco, Guasalingo, todo por aquellos rumbos, Tehuetlán. Este, un saludo a todos. Y nos vemos muy pronto.